Saludos cordiales, mi nombre es Zuleyma Corredor, un gusto poder participar en este primer encuentro virtual interinstitucional de grupos de investigación en educación, agradecida con todos los organizadores por propiciar estos espacios para la reflexión y el compartir de saber. Pertenezco al grupo de investigación del área de educación GIDE y a la línea de investigación campo de las dificultades de aprendizaje y su vinculación con la práctica educativa desde su creación en el año 2009. Quiero compartir con ustedes esta ponencia titulada Las líneas de investigación como escenario para el abordaje transdisciplinario de problemas socioeducativos. Eh, desde el año pasado aproximadamente he tenido esta inquietud acerca de, del cambio paradigmático que se está evidenciando en la forma de generar conocimiento en las ciencias sociales a través de un abordaje transdisciplinario. Es por eso que eh, para iniciar esta Ponencia, quisiera compartir con ustedes un poco qué se entiende por transdisciplinariedad en, en el contexto social actual, eh, global, caracterizado por problemáticas cada vez más complejas, se entiende que las parcelas de las disciplinas eh, no son suficientes para producir conocimientos, para producir saberes y para dar respuestas a estas problemáticas, dado que como, se dijo, eh, como ya dije, eh, las problemáticas sociales suelen ser complejas, eh, entendiendo complejo no como difícil, sino como bien señala Morán, eh, como aquello que no puede resumirse en una palabra maestra, como aquello que no puede retrotraerse a una ley y que no puede reducirse a una simple idea este movimiento de la transdisciplinariedad tiene sus raíces en los años 1970, sin embargo, en los 90 emerge un nuevo interés por este movimiento intelectual y académico, el cual pretende ser una alternativa ante el parcelamiento de las disciplinas, la hiperespecialización y la incapacidad de estas para comprender las complejas realidades del mundo actual. La UNESCO y el CIRED eh, en la Conferencia Mundial de Transdisciplinariedad realizada en Locarno en el año 1997, eh, aboga e insta a la universidad para que evolucione hacia el estudio del universal desde la transdisciplinariedad, eh, precisamente tomada conciencia de la complejidad de las problemáticas sociales. Eh, entienden la, la transdisciplinariedad como una forma de abordar los problemas desde lo que existe entre a través y más allá de todas las disciplinas particulares. Eh, finalmente Martínez señala que la tarea principal del de movimiento transdisciplinario es la elaboración de un nuevo lenguaje, una nueva lógica, nuevos conceptos que permitan el diálogo genuino entre las diferentes disciplinas. La transdisciplinaridad no es una disciplina, no es una herramienta teórica, no es una superdisciplina, es la ciencia y el arte de descubrir esos puentes que existen entre las diferentes disciplinas y áreas de conocimiento eh, cuando estaba realizando esta ponencia, cuando estaba diseñando la presentación había colocado todos estos círculos en azul y me di cuenta que al colocarlos en azul estaba unificando estaba dando un carácter muy lineal a la presentación eh, contradictorio con lo que vengo a conversar acerca de la diversidad, de la complejidad, de la transdisciplinariedad por ello, posteriormente tomé la decisión de cambiar el color de los círculos y verán que a lo largo de toda la presentación eh, estaré presentando diversidad de colores para tener en mente precisamente eh, esa, esa diversidad de perspectivas que podemos encontrar en la investigación. En esta primera lámina podemos observar cómo... En la normativa de los grupos de investigación de la Universidad Nacional Abierta, en los artículos 8, 16 y 27, se habla sobre los miembros, productividad y posibilidades de cooperación con otras instituciones. En relación con los miembros, se señala que pueden ser académicos, pueden ser estudiantes, tanto de la UNA como de otras universidades, y pueden incluso participar miembros del personal administrativo. En cuanto a la productividad, pues se habla de una gran variedad de, de formatos de investigación entre los que se pueden eh, señalar eh, investigaciones, participación en proyectos sociales, publicaciones, participación en eventos, docencia, tutoría de tesis, entre otros. Este, en lo relativo con la cooperación, se señala que los grupos de investigación pueden cooperar tanto entre los mismos grupos de investigación, entre sí los mismos grupos de investigación de la misma universidad, eh, cabe destacar que nosotros en la Universidad Nacional Abierta tenemos eh, adscritos al GIDE, al Grupo de Investigación del Área de Investigación, nueve líneas de investigación y hay otros grupos de investigación en la universidad, de manera que pudiéramos colaborar entre sí y con otras universidades, así como comunidades e institutos de investigación en actividades de investigación. Eh, como puede observarse entonces en la normativa, aunque no se menciona explícitamente la transdisciplinariedad en estos, eh, en estos lineamientos que se establecen para el desarrollo de la investigación subyacen las ideas de lo transdisciplinario en la cooperación, en el compartir en el hecho de que puede haber diferentes roles, diferentes perfiles dentro de los miembros de, de los grupos y líneas de investigación eh, luego en las normas de organización y funcionamiento de los grupos de investigación, pues se señala el carácter funcional y operativo que tienen eh, los grupos y las líneas de investigación de la Universidad Nacional Abierta. Y en el artículo 35 propiamente se señala la posibilidad que se tiene desde las líneas para convocar varios proyectos circunscritos a áreas temáticas definidas mono, inter o transdisciplinarias. Fíjense que tenemos entonces el sustento para poder nosotros eh, abordar las problemáticas de, desde esta perspectiva. En relación con la línea de investigación campo eh, de las dificultades de aprendizaje y su vinculación con la práctica educativa, tenemos eh, plan, plasmados en el documento base de creación de la línea los propósitos de la misma, los cuales son estudiar el campo de las D.A., eh, en relación con la conceptualización diagnóstico e intervención en correspondencia con la práctica educativa fíjense que subrayo acá la palabra las palabras práctica educativa contribuir con la definición del perfil también está subrayado para ajustarlo a las necesidades educativas que el país requiere y contribuir al desarrollo del campo de las DA a la luz de los avances actuales eh, es muy importante eh, eh, se entiende el la amplitud con la que han sido eh, descritos estos propósitos eh, en la práctica en la asesoría académica cuando tenemos estudiantes que van a sus prácticas eh, dentro del desarrollo de la carrera o van a realizar algún tipo de investigación eh, ya que los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta eh, de Educación tienen la posibilidad de, de, por lo menos en 12 oportunidades, de realizar algún tipo de investigación eh, en alguna de las carreras, en alguna de las asignaturas que, que tienen en la malla curricular. Y esto se encuentra que en la práctica educativa, muchas veces, eh, la realidad, las situaciones y la diversidad de problemáticas y la diversidad de las necesidades educativas especiales que se encuentran en la escuela son superiores a sus conocimientos adquiridos que están circunscritos prácticamente eh, exclusivamente en el área de las dificultades de aprendizaje aunque en la carrera ellos ven la asignatura de educación especial donde tienen una aproximación general a lo que son las diferentes este, áreas de atención de, de la educación especial en Venezuela eh, la realidad de la práctica educativa es que en la escuela se van a encontrar eh, los estudiantes de la carrera y futuros egresados con problemáticas muy complejas y diversas que en las que muchas veces no se sienten capacitados. De manera que eh, desde la línea eh, se podría realizar un trabajo muy interesante a partir de las contribuciones que los mismos estudiantes hacen para la definición de ese perfil. Eh, ya bueno ya desde hace varios años en la universidad se viene trabajando en el rediseño, Sé que se están tomando en cuenta todas estas consideraciones y también a la luz de las necesidades detectadas desde el ministerio y ¿no? desde la OSU. En cuanto a los aportes de la línea, pues se tienen aportes tanto a nivel teórico como a nivel práctico y estas flechas que van y vienen eh, quieren representar un poco la interacción entre lo teórico y lo práctico, cómo lo teórico viene de pronto a contribuir a las mejores prácticas y cómo desde la práctica se puede generar también teoría. En este momento es, es importante destacar que en nuestra línea de investigación participan docentes, tenemos dos psicólogas, tenemos un filósofo evaluador, eh, están integra está integrada básicamente por personal del nivel central, eh, yo que me encuentro en el centro local Zulia inicialmente estaba en el nivel central, tenemos otra profesora acá en el centro local Zulia y una en el centro local de Aracuy, quienes somos parte eh, pues, integrante de, de la línea de investigación. Eh, sería muy interesante que desde un punto de vista transdisciplinario, este, otros especialistas de otras áreas del conocimiento y de otras universidades pudieran participar. Eh, desde el Centro Local Sul, en el año 2016-2017, se incorporaron algunos estudiantes a la, a la línea de investigación en un trabajo de investigación que está en desarrollo, que, desarrollado por mí. Eh, Explicar un poco la experiencia del Centro Local Zulia, ya que tenemos poco tiempo. Eh, en el año 2014 eh, iniciamos actividades con motivo de la celebración de la Semana de Educación Especial, adscritas específicamente a la línea. Estas actividades tienen como finalidad la formación y la información a todo el personal, estudiantes y comunidad en general acerca de lo que es la diversidad, temas como diversidad, inclusión, necesidades educativas especiales, eh, la parte que tiene que ver con la legislación y los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, eh, entre otros. Hemos realizado foros, talleres, hemos realizado este, campañas de, de repartir volantes en centros comerciales, entre otras. En el año 2016, eh, Dado que se detectaron algunas debilidades en los estudiantes para asumir sus prácticas profesionales y el desarrollo de los diferentes momentos que durante la carrera tienen que hacer algún tipo de investigación, se iniciaron algunos talleres de formación en el que participan además profesores. Tenemos el taller de normas APA, redacción de ensayos, la entrevista en profundidad, cómo sistematizar las observaciones, eh, talleres de escritura... Tenemos también en el año 2016 que se genera el proyecto socioeducativo Cambiemos la percepción social hacia las personas con discapacidad del servicio comunitario con la finalidad de vincular eh, a la línea de investigación con las diferentes carreras que ofrece la Universidad Nacional Abierta eh, debido a que el, el ámbito de la, de la discapacidad, de la atención a las personas con discapacidad tiene muchísimas aristas, tiene, eh, es multidimensional, multifactorial eh, los estudiantes de las diferentes carreras pueden hacer aportes a través de este proyecto para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad. Eh, en el año 2017 se realizó una primera, una primera experiencia interinstitucional eh, de este proyecto socioeducativo con estudiantes de Derecho de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Estos estudiantes eh, tuvieron la oportunidad de analizar toda la temática de la discapacidad desde el punto de vista de legal, desde el punto de vista de los derechos de estas personas. Eh, fueron Visitaron escuelas, dieron charlas de formación, este, pasearon por los centros comerciales entregando la información a las personas, se hizo una encuesta sobre el conocimiento que las personas tienen acerca de la discapacidad. En el año 2017 se inició esta investigación que estoy desarrollando en la que participan estudiantes de la carrera, han recibido formación para poder eh, participar en la investigación y esta tiene como finalidad eh, recopilar información de parte de los docentes especialistas en servicio acerca de la, de la diversidad de, de problemáticas que encuentran en la escuela y cómo eh, son atendidas por ellos. ¿no? En el año 2018 eh, se han realizado conversaciones con la y los integrantes de la red de servicio comunitario. Eh, específicamente estamos ahorita en conversaciones con eh, la Universidad Cecilia Costa eh, para incorporar a este proyecto a un grupo de estudiantes de comunicación social. Ahora bien, eh, ¿cuáles serían los retos de la línea de investigación para realizar un verdadero abordaje eh, Transdisciplinario transdisciplinar de las problemáticas socioeducativas En primer lugar, bueno, aunque nosotros tenemos eh, Como dije antes, varios profesores que participan eh, Psicólogos, filósofos eh, En nuestra línea de investigación Es necesario que no seamos solamente Profesores de la carrera Que, que, que participemos en la línea de investigación y sería importante abandonar las parcelas De, de la disciplina e invitar a profesores de otras áreas disciplinarias a formar parte de nuestra línea de investigación. Igualmente, eh, invitar a profesores de otras instituciones y en otras áreas, gente que esté trabajando también en esta misma línea, e involucrar a estudiantes en la carrera, tanto de las dificultades de aprendizaje como de las otras carreras de educación, para que participen en nuestra, en nuestra línea de investigación. Eh, otro de los retos que considero importante es convocar a los profesores de la carrera de todo el país a integrarse a la línea de investigación, eh, aprovechar las potencialidades de las TIT para generar esos procesos de interacción con los profesores que están en los distintos centros locales eh, para minimizar el impacto de las limitaciones espaciotemporales. Eh, eh, los profesores en los centros locales tenemos eh, como ventaja que, eh, tenemos la interacción con los estudiantes quienes directamente nos vinculan con la práctica educativa, pues cuando están en las escuelas ellos pueden observar lo que sucede en la escuela, las necesidades que allí se evidencian y por lo tanto pueden contribuir para que nosotros podamos realizar investigaciones a partir de esas necesidades detectadas valorar el impacto de los aportes generados en nueve años la línea ya tiene nueve años, el próximo año cumple los diez en el documento base se señalaba que, que a los diez años se iba a realizar una evaluación, una, una valoración de los aportes de la línea eh, creo que en el próximo año 2019 es bien importante pues, que se realice esa evaluación y que tal y como establece el, la normativa pues pudiéramos repensar cuál sería eh, el norte hacia el cual deberíamos dirigirnos eh, asumiendo este enfoque transdisciplinario y, y asumiendo esa diversidad de problemáticas que, que tienen que afrontar nuestros egresados que no son solo las dificultades de aprendizaje sino que son problemáticas muy diversas a las que deben dar respuesta en la realidad y bueno finalmente eh, en cuanto al cambio paradigmático pues debemos eh, preocuparnos por estudiar nosotros aquí en la en el grupo de investigación eh, estudiar las posibilidades del cambio de paradigma, eh, del nuevo discurso, de la participación, diálogo y la interrelación de saberes que se da entre las diferentes disciplinas, para nosotros poder eh, aportar a través de la emergencia de nuevos conceptos y de la cooperación entre diferentes disciplinas a la solución de estos problemas que se evidencian en la práctica educativa ya para finalizar la exposición eh, eh, había hecho eh, el video eh, el audio lo grabé en varias oportunidades y siempre me pasaba de los 20 minutos ahora estoy más relajada este, quisiera traer a colación para terminar con la exposición esta reflexión que hace Edgar Morán eh, quien señala estoy cada vez más convencido de que los conceptos de que nos servimos para concebir nuestra sociedad Toda sociedad están mutilados y desembocan en acciones inevitablemente mutilantes. Entonces deberíamos nosotros desde la transdisciplinariedad eh, cuestionar nuestros conceptos, cuestionar nuestras ideas y, y tratar de generar nuevos aportes para que el impacto de nuestras investigaciones y de nuestras acciones sea significativo. Eh, muchísimas gracias por su atención, acá les dejo mis contactos para cualquier mm, intercambio que tengan a bien realizar conmigo. Muchísimas gracias y muchos éxitos en este evento.